Jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes una vez más en este canal. El día de hoy tenemos un repaso de anatomía de cabeza y cuello. En este repaso vamos a estar respondiendo algunas preguntas de selección múltiples orientada a la anatomía. Es muy importante también tener en cuenta que más adelante veremos algunos casos clínicos en otros videos para que ustedes aprendan a analizar ese tipo de contenido. Anatomía aplicada a la clínica. Entendido. Quiero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, apoyarme, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sin más preámbulo, comenzamos. Acá tenemos una pregunta que hay que analizar y dice lo siguiente. ¿A qué grupo muscular pertenece el músculo escaleno anterior? Ahí tenemos diferentes opciones. El grupo profundo medio grupo profundo lateral, el grupo de la región suprayoidea y los grupos infrayoideos. Tener en cuenta que el músculo escaleno anterior lo vamos a ubicar acá, en esta imagen lo tenemos ubicado en la región lateral del cuello. Por lo tanto vamos a ir descartando las diferentes opciones que tenemos acá para poder tener en cuenta la respuesta correcta. Aquí vemos grupo profundo medio, Recuerden que el grupo profundo medio lo vamos a encontrar en la línea media delante de la columna vertebral. El grupo profundo lateral, aquí podemos ver que el único que se encuentra lateral acá es este el músculo escaleno anterior. Detrás de él vamos a ver el escaleno medio y posteriormente el escaleno posterior. Grupo supraioideo, recuerden que el hueso yoide es el punto de referencia acá. Ese grupo muscular se encuentra en la región anterior del cuello. Por lo tanto, los suprayoideos como los infrayoides lo vamos a ir descartando. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí, en este caso, sería grupo profundo lateral. En ese grupo profundo lateral, además de los músculos escalenos, también tenemos los músculos intertransverso. ¿Entendido? Respuesta correcta, la B, grupo profundo lateral. Es el grupo a donde pertenece el músculo escaleno anterior. Seguimos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos que el vientre posterior del músculo digástrico... Es inervado por cuál nervio? Aquí señalamos el vientre posterior del ligástrico. Recuerden analizar bien la respuesta. Con este caso aquí mencionan diferentes opciones. Nervio trigémino, que es el quinto par craneal, la opción B dice nervio facial, que es el séptimo par craneal, opción C, el nervio glosofaríngeo y opción D, nervio accesorio. Recuerden ahí, señores, cada uno de esos pares craneales, ¿qué es lo que va a inervar? Recuerden que el nervio trigémino en la cabeza se encuentra específicamente inervando los músculos de la masticación y parte de los músculos de la región supraioidea. Por lo tanto, pudiese ser buena opción poner el nervio trigémino, pero recuerden que el nervio trigémino no inerva el vientre posterior del ligástrico, sino el vientre anterior. Tener eso bien presente. De opción B tenemos acá nervio facial. El nervio facial, recuerden que va a inervar todos los músculos de la cara. Todos los músculos faciales serán inervados por el nervio facial. ¿Entendido? Tener eso bien presente. Pero también vamos a seguir viendo las demás opciones. Nervio glosofaringeo mencionan acá, en la opción C. El nervio glosofaringeo va a inervar un solo músculo, que es el músculo estilofaringio. Ese músculo es el único que va a estar inervado por ese nervio. Y vamos a ver acá el nervio accesorio. El accesorio va a inervar también músculo a nivel del cuello, que sería el músculo esternocleidomastoideo y también el músculo trapecio. Por lo tanto, volvemos a las diferentes opciones, tanto a la A como la B. Y recordar acá que la opción B sería buena analizarla. Entonces, en la opción B, inmediatamente el nervio facial, recuerden que va a salir del cráneo por el agujero estilomastoideo. Ese agujero se encuentra ubicado entre la apófisis mastoide, que se localiza acá, y la apófisis estiloide. Entre esas dos apófisis hay un agujero llamado agujero estilomastoide. Y por ahí, por ese agujero, es que sale el nervio facial. El nervio facial inmediatamente sale de ese agujero, va a inervar al músculo vientre posterior del ligástrico y al músculo estiloide. ¿Entendido? La opción correcta aquí sería la B. Nervio facial, se encarga de inervar el vientre posterior del músculo digástrico. Recuerden que el vientre anterior estará inervado por el nervio trigémino, específicamente el ramo miloideo del nervio mandibular. Pasamos a la siguiente pregunta. Como ya vimos anteriormente que estarían dentro de las opciones, uno de los nervios, que aquí vemos que la respuesta correcta es más fácil, ¿Quién inerva el músculo esternocleidomastoideo? Recuerden que ese músculo mastoide se llama así por las inserciones que tiene, tanto a nivel de la clavícula, a nivel del esternón y a nivel de la apófisis mastoide. Nos vamos directamente ya a su inervación. Su respuesta acá, tener en cuenta que la respuesta correcta es el nervio accesorio, también conocido como nervio espinal. Aquí solamente le cambiamos parte del otro nombre en, el, en, el, en la respuesta. En la pregunta anterior teníamos nervio accesorio, aquí tenemos nervio espinal. Es el mismo nervio, señores. Entonces el nervio accesorio o espinal va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Esa sería la respuesta correcta acá, la opción C. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a ver la parte ósea. ¿Qué músculo se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Específicamente en esta parte. Recuerden que la mandíbula tiene un cuerpo, acá, y una rama ascendente. Entonces, en la rama ascendente es la pregunta que nos están realizando. ¿Qué músculo se inserta acá, en esta parte? Tenemos acá diferentes opciones. Digástrico, músculo macetero, músculo pterigoideo lateral, músculo pterigoideo medial. Aquí, tener en cuenta que la inserción de esos músculos masticadores son lo que vamos a tener en cuenta acá, que en, el, en la apófisis coronoide se inserta el pterigoideo lateral, pero la respuesta que estamos buscando es en el, la rama ascendente de la mandíbula. El digástrico se va a insertar en la apófisis mastoide y también en la mandíbula, acá en la fosita digástrica. Por lo tanto, jóvenes, la opción B viene siendo la respuesta correcta aquí para esta pregunta. ¿Qué músculo se va a insertar en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula? Si estuviéramos en la cara interna, la cara interna sería la inserción del músculo pterigoideo medial, que se va a insertar al mismo nivel acá, pero medialmente. Esta es la inserción acá del músculo macetero. ¿Entendido? El macetero se inserta en la rama ascendente de la mandíbula, tanto en el ángulo como en la parte externa de la rama ascendente. Bien. Aquí tenemos entonces la señala... Aquí tenemos entonces otra pregunta donde estamos señalando para poder identificar cómo se llama el músculo señalado, que sería este acá. Ese músculo señalado tenemos acá diferentes opciones. homoioideo, externo tiroideo y digástrico. El músculo identificado acá pertenece a la región infraioidea, al plano profundo específicamente. Recuerden que en esa región tenemos dos planos, superficial y profundo, cuatro músculos en total. Y el músculo que se señala acá es el músculo externo tiroideo. Recuerden siempre ver de dónde a dónde va para poder sacar el nombre. Este va a insertarse en el esternón y también se inserta en el cartílago tiroideo. Por lo tanto, el músculo externo-tiroideo es el músculo que se inserta acá en el cartílago tiroides y también en el esternón, en el manubrio. La respuesta correcta aquí sería la opción B, músculo externo-tiroideo. Aquí tenemos otra pregunta, pero sin imagen. ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al plano profundo de la región infraioidea? ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al plano profundo de la región infraioidea? Aquí tenemos diferentes opciones. Homoioideo músculo digástrico, músculo esternotiroideo, músculo esternoioidio y el músculo esternotiroideo. Aquí, re, señores, recuerden que mencioné con esta parte algunos de ellos. Estos dos son los del plano profundo: el esternotiroideo y el tiroidio. Y los del plano superficial, vamos a ver acá esternotiroideo. Aquí vemos esternotiroideo. El tiroidio no está ahí, que pertenece al plano profundo de la región infraioidea. Por lo tanto, señores, aquí vemos que la respuesta correcta de nuevo se repite en esta ocasión, que es el músculo externo tiroideo plano profundo de la región infraioidea. Miren bien, el homoioideo pertenece al plano superficial de la región infraioidea, el digástrico pertenece al plano superficial pero de la región supraioidea, y el esternoioideo pertenece al plano superficial de la región infraioidea. Entendido, es muy importante ir descartando y aprendiéndose los planos musculares porque esto puede servirle de bastante ayuda a la hora de poder identificar los músculos del cuello. Pasamos a la última pregunta, señores. ¿El músculo escaleno anterior se inserta en cuál de los siguientes lugares? Aquí tenemos de nuevo el escaleno anterior. Aquí menciona segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. B, tubérculo de lis Frank. C, a nivel de la segunda costilla. Y D, a nivel de la tercera, cuarta y quinta costilla. Tener en cuenta que hablamos de inserción distal en este caso. El músculo tiene su inserción distal en este caso, ¿dónde? Escaleno anterior. Recuerden que su inserción proximal van a ser los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales. ¿Entendido? Pero aquí nos pregunta inserción distal. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Cuando hablamos de inserción, es la inserción distal. Si hablamos de origen... Lo ponemos directamente en la pregunta preguntando dónde se origina tal músculo y dónde se inserta la porción distal. Tener eso bien claro. Entonces, el músculo mencionan que segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Entonces, aquí menciona que eso es el origen. Entonces, esa la descartamos inmediatamente. A nivel de la segunda costilla, a nivel del tubérculo del ifrán, eso es un epónimo, señores. Tener en cuenta que ese epónimo, vamos a desglosarlo ahora a continuación, luego de ver las siguientes opciones. A nivel de la segunda costilla, no. A nivel de la tercera, cuarta y quinta costilla, tampoco. La inserción, señores, va a ser en el tubérculo del músculo escalón anterior, que ese tubérculo se encuentra específicamente en la cara superior de la primera costilla. Por lo tanto, esa respuesta no está ahí, cara superior de la primera costilla. Pero ese tubérculo también le llaman tubérculo de Frank, que es el epónimo. Entonces la respuesta correcta aquí va a ser la B. Tubérculo de Lifran es el lugar donde se inserta el músculo escaleno anterior. Entendido, jóvenes. Estas imágenes fueron extraídas del de atlas de anatomía digital. Vamos a ver el atlas. Aquí le muestro el atlas señores. Este atlas es súper dinámico para que ustedes puedan aprender anatomía. Vamos a mostrarle acá uno de los músculos de la región supraioidea. Este que se evidencia acá es el músculo genioioideo. Ese músculo pertenece al plano profundo de la región suprayoidea. Si agarramos y colocamos los demás planos musculares, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos el músculo miloyoideo que pertenece al plano medio de esa región suprayoidea. El miloyoideo, recuerden que va desde la línea miloyoidea, que se encuentra en la mandíbula, hasta el hueso yoides, que es este, hueso de la lengua. Tenemos después el plano superficial, vamos a ir colocando el otro plano que estará formado por el músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Vamos a ver ese plano muscular a continuación. Mírenlo acá. Este plano muscular que mencionamos, plano muscular superficial, formado por el músculo digástrico, que es este que se evidencia acá, el músculo digástrico que tiene su origen en la ranura digástrica de la apófisis mastoide del temporal. Tenemos acá un tendón intermedio, que se localiza a nivel del hueso yoides, bien, tendón intermedio, y luego seguimos con que sería el vientre anterior de este músculo. Recuerden que es inervado ese vientre anterior por el nervio miloioideo, que es ramo del mandibular. ¿Entendido? Que a su vez es el ramo del trigémino. Entonces, para evidenciar la inervación, vamos a colocar acá los nervios, para que ustedes puedan identificar bien la inervación de esos músculos. Vamos a colocarle acá la parte del de pal craneal que llegaría a esos músculos del cuello. Por ejemplo, miren acá. Mencionamos el vientre posterior de digástrico que sería inervado por este ramito que se ve acá, que es el ramo digástrico del nervio facial. ¿Entendido? Ese es el músculo digástrico y el otro músculo que se evidencia ahí es el músculo oído. Bien, miren bien, si acercamos un poquito más, vamos a ver que el nervio facial inmediatamente sale por el agujero estilomastoideo que mencionamos anteriormente. Mírenlo ahí. Ese agujero se llama agujero estilomastoideo. Y el nervio que sale acá es el nervio que va justamente para el músculo estiloido. Miren la apófisis estiloide acá del temporal. Eso, ese saliente, la apófisis estiloide. Y este aquí es la apófisis mastoide. ¿Entendido? Miren ahí la inserción del esternocleidomastoideo por fuera y por dentro la inserción del músculo digástrico, vientre posterior. Hasta aquí señores este video, espero que les haya gustado. El doctor Reno se estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima. Síganme para más contenido. Bye.